Nadie me puede ver llorar, todos duermen En el piso de arriba yo Saboreo la tranquilidad con la luna Mantengo conversaciones de amor Me saludan los recuerdos que hay en mi corazón En la noche me siento brutal Todo viene hay otro mal de mis manos se va escapando el agua y yo hundido sin querer nadar en lo oscuro me estremece una tenue luz me estimulo veo la estrella que marca el sur veo la estrella que marca el sur en la noche me siento protegido pienso todo que la